a esta formación de Booklab para la Universidad del Norte. ¿Cómo participar? Pues, si podéis escanear el código QR que tenéis uh, en esta pantalla uh, a través de vuestro uh, móvil, podría ser también un iPad o si queréis podéis ir, se lo pongo en el chat, el uh, sitio web de Booklab. Y podéis también conectaros a través del ordenador. Pues si vais en Google.com y insertáis el título de este webinar, que es Uninorte 1, en la parte de amarilla podéis conectaros mediante vuestro ordenador. Podéis también conectaros con ambos, uh, móvil y ordenador. y ordenador pasó, la dirección de teléfono celular, por favor? Perfecto, vamos a esperar que todos se puedan conectar como que somos nueve y podéis siempre ver en la parte arriba aquí cuántas personas están conectadas en ese momento, somos cuatro. Pues como que somos poco voy a esperar que todos se puedan conectar así que puedan tener la experiencia de ver cómo funciona el bucle. Si alguien tiene algún problema uh, puede levantar la mano y vamos a solucionarlo. No sé si algunos tienen problemas de conexión con el enlace. No, a mí, a, a mí entró perfectamente. Perfecto. Rise right your sí. head, there's no vote in progress. Sí, sí, me sale sí lo no mismo. Hay, no, hay, ¿Eh? no hay preguntas en ese momento, que estoy esperando, que como que somos 12, que como que somos pocos, si fuésemos más ya empezaría, pero como somos pocos, prefiero que todos puedan conectar, así que puedan tener la experiencia de participar, porque si no, uh, al final sí está grabada, pero mejor que podáis participar todos como que sois pocos. sí Igual para los que se acaban de conectar, vamos a utilizar la aplicación de WooClub y en el chat está el enlace. Entonces se pueden conectar también a WooClub.com y el código de la sesión es uninorte1. Para que puedan ingresar o simplemente escanean el, el QR en la pantalla. Bueno, los 10 empezamos. Pues perfecto. Los demás eh, se pueden conectar a través del enlace que está puesto por el chat o si no, después vamos a mostrar de nuevo el código QR. Pero bueno, empezamos. Bienvenidos a todos. Yo soy Martino Luigi y soy vuestro Customer Success Manager. Eh, me ocupo de Italia y España y también Latinoamérica, en ese caso Uninorte, y trabajo en Google Bueno, uh, empezamos con la pequeña preguntita. ¿Habíais utilizado Booklab anteriormente y podéis responder? Esa es una pregunta sondeo, pues no hay una respuesta correcta y pues vamos a ver las respuestas en live. Pues vemos que la mayoría no... ¿Nunca ha utilizado BookLab? Pues perfecto. Y una persona ha creado preguntas. Podéis siempre ver cuántas personas han respondido a las uh, preguntas que, has, pues, que en ese caso yo puse por el BookLab, como que hay 11 sobre 13. Vamos a esperar que todos puedan responder. Como somos pocos, así uh, la experiencia va a ser completa para todos. Bueno, perfecto. Seguimos. Otra pregunta. ¿En qué país se creó Buclap? Según vosotros. Obviamente en Europa, pero ¿de qué país viene? Vamos a ver los resultados. Bueno, España, Rumanía, Reino Unido, Rusia, España. Tenemos un poco de todo, Polonia... Bueno, veo que muchísimos piensan que es, un, es una herramienta española. Muy interesante ese. Bueno, vamos a revelar la respuesta correcta. La respuesta correcta era Bélgica. En Bélgica se creó Google en 2015 y ahora... Uh, estamos todos por Europa por el mundo también Latinoamérica Estados Unidos Canadá pues es una empresa que se ha expandido bastante pero uh, como yo soy por ejemplo basado en Bruselas en México estamos aquí tenemos también otra oficina en Francia en París pero bueno y trabajamos en muchísimos mercados como los de Latinoamérica en ese caso qué vamos a ver hoy Hoy vamos a ver, obviamente, un poco de cómo se descubre Booklab, cómo se usa, qué es, de dónde viene. Después, uh, alguna creación de preguntas y cómo se insertan presentaciones. Y al final, hará una, una pequeña sesión de preguntas y respuestas a través de una pregunta brainstorm de Booklab. Bueno, otra cosa para un poco romper el hielo para ver lo que hacéis vosotros, es cuál es la asignatura que impartéis. Aquí podéis ver la nube de palabras y mientras tanto que vais comentando o enviando respuesta va, van a, a salir. Perfecto. Fisiología, diseño interior, enfermería en educación, matemáticas, ética. Hay un poco de todo. Esa es una, una pregunta bastante interesante si queréis empezar vuestras clases con WooClub, así que podéis uh, poner una pregunta para vuestros estudiantes y es un poco general también para romper el hielo en los primeros minutos. Hay muchísimas uh, versiones para ver los resultados, por ejemplo, la tenéis la lista, en ese caso podéis también subrayar, por ejemplo, si quiero hablar de esa que es ética, en ese caso... Los subrayo y después lo abro hablo de ese asunto y después voy a cerrar el mensaje. Otra cosa es también la cuadrícula de resultados. Si tenéis una clase muy, muy numerosa y con muchísimos estudiantes, podéis ver todas las la respuestas a vuestra pregunta en ese caso. En ese caso somos pocos, pero bueno, ya tenéis una idea de cómo funciona esa uh, pregunta, que es la nube de palabras. Según vosotros, vamos a ver otra pregunta, ¿cuántos tipos de preguntas existen en el booklab Perfecto, 10, cuatro, cinco, veinte, seis. Otra cosa, si fuese posible cerrar vuestros micrófonos, después vamos a, a todos a hacer preguntas y respuestas en la última parte, así que uh, sería perfecto. Muchas gracias. Perfecto, hay muchísimas respuestas, vamos a ver, las mejores respuestas son estas, más o menos, resultados un poco de todo, 20, 8, 10, 5, 4, uh, hay respuestas más frecuentes, estadísticas también podéis ver, en ese caso, uh, las estadísticas de esta pregunta, y ahora vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es 18, pues sí, en ese momento hay 18 uh, preguntas en BookLab. Perfecto. Ahora vamos a ver de dónde viene Bucla. Bucla viene de las uh, búsquedas científicas y pedagógicas del pedagógico-científico Stanislas Dehane, el cual uh, pensó que hay cuatro pilares del aprendizaje. El primer pilar es la captación de la atención de los alumnos, pues a través de Bucla lo podéis hacer. Esto también fomenta la participación y la involucración a los estudiantes, pues son más involucrados en la herramienta y pueden responder en live a vuestras clases midiendo el nivel de conocimiento y de comprensión porque obviamente eh, mientras que ven las respuestas correctas o las incorrectas o lo que tienen que revisar, aprenden y al final eh, esta herramienta favorece la memorización de vuestras eh, asignaturas, asuntos o de los temas que portáis en vuestras clases. Bueno, normalmente los profesores por lo que hemos visto tienen dificultades con dos cosas. La primera es la medición de la comprensión de los estudiantes porque no se sabe bien lo que han entendido, lo que tiene que revisar, si se han preparado bien y todos esos asuntos. Y uh, el, la segunda la dificultad, podemos decirla así, es, la, es cautivar y mantener la atención de los alumnos porque alumnos más atentos obviamente saben más de las asignaturas en las cuales participan y al final Probablemente van a tener notas mejores en los exámenes y se van a acordar de lo que han estudiado. Pues, vamos a ver si os acordáis. Según Sanidad de Hane, ¿cuántos pilares del aprendizaje, aprendizaje existen? Y esta es una pregunta tipo test y hay resultados con una respuesta correcta. Es bastante parecida a la primera que hemos visto que las preguntas son de O, pero en ese caso hay una respuesta correcta. Veo que todos somos conectados, son 15 sobre 15, perfecto. Perfecto, dejamos un poco de tiempo a todos para que puedan contestar a la pregunta. Si alguien tiene problema y no ve la pregunta en su móvil o por el ordenador, eh, podéis tapar el botón refresh por aquí y normalmente tendría que aparecer. Perfecto, 11 sobre 16. Pues vamos a revelar cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la número 3 y hay, por cierto, cuatro pilares del aprendizaje en este caso. Pues, ¿qué es BookLab? Es una plataforma de preguntas interactivas que hace que los cursos sean más dinámicos, eficaces y se adapten mejor a las expectativas y al uso del estudiante y de los profesores, sobre todo. Y esta es la dashboard principal que después vamos a ver juntos. Pues, otra preguntita para romper el hielo. ¿Cómo te sientes después de Navidad? Yo tengo que decir que me identifico un poco como el gato, el primer gato que hay. Esa es una pregunta sondeo. Eh, y también eh, os hace ver que Google se puede utilizar también en otros contextos, un poco más divertido también. Eso no es solamente para las clases, pero es un poco de todo. Eso yo normalmente me identificaría con el gato gordo. Bueno, veo que hay más profesores que se han conectado. Somos 18 en este momento. Dejamos un minutito más para que puedan responder. Bueno, perfecto. La mayoría se siente como mí, el gato gordo. Pues, <risa> nada, esa era la primera parte del webinar de Book Club, Y ahora vamos a ver juntos cómo se crean Uh, preguntas en Booklab y cómo se añaden presentaciones. Pues la primera cosa que vais a ver una vez que os habéis conectado por Booklab es esa pantalla aquí. Esta es la pantalla principal que tenéis. Aquí en la izquierda tenéis el título o el nombre de vuestra clase. En ese caso yo puse Uninorte, una feria para TIC, Booklab, Training Enero 2023. Y al final he decidido que era el título correcto, pues lo podéis cambiar. Otra cosa muy importante es el URL que tenéis por aquí y normalmente no, uh, no tiene, como se dice, Una, no es parecido al título que ponéis, por eso yo puse un inorte 1 para uh, tener más relación entre el título y el URL, pero podéis dejarlo en una manera muy, muy casual y se va a generar casualmente, podría ser QRL02, por ejemplo, pero yo aconsejo siempre de poner el título de vuestra clase con el URL que vais a compartir con vuestros estudiantes. Uh, aquí tenemos todas las preguntas, las 18 preguntas que hemos visto antes en la pregunta uh, sondeo. Y hay de verdad un poco de todo. Hay uh, preguntas para concordancia de criterio, por ejemplo, hipótesis, hay priorización ordenamiento de preguntas o de títulos, audio-video, también se pueden utilizar preguntas video uh, y audio, podéis poner enlaces desde YouTube, por ejemplo. Uh, adivinar número, hay valorar rellenar los espacios vacíos normalmente esa es una pregunta que se puede utilizar si hay profesores de gramática o profesores de idiomas que quieren dar un dictado, es muy importante diapositiva, podéis poner vuestra diapositiva o esas slides dentro de la pregunta diapositiva y obviamente no aparecerá como pregunta porque no habrá una pregunta pero los estudiantes van a ver vuestras diapositivas, la lluvia de idea la vamos a ver juntos después que es la última para hacer la sesión de Q&A, hay combinar varias cosas, pues ten, ten, los estudiantes hay que elegir las respuestas correctas, el buscar en la imagen es la primera, una de las primeras que hemos visto con uh, la pregunta en qué país se cruzcla, podéis también etiquetar una imagen, Pregunta abierta es bastante parecida a la nube de palabras, pero no tiene la nube. La nube de palabra es la primera que hemos visto hoy. La encuesta, que es el sondeo, el tipo test y la pizarra. La pizarra es una pregunta de pizarra blanca que podéis utilizar con vuestros estudiantes. Por ejemplo, vamos a ver cómo se crea una pregunta. La primera y más utilizada normalmente es el tipo test. Pues vais en el tipo test, ponéis vuestra pregunta. En ese caso, yo pongo pregunta. Elijo las respuestas. Creo que hay un máximo de 10 respuestas que podéis poner. Digo que la C es la correcta. En el caso que quiero más respuestas de múltiples, voy a tapar por aquí en ese botón y puedo uh, también añadir otra respuesta. En ese caso no lo hago. Podéis también poner un cronómetro si tenéis una clase muy, muy grande. Uh, por ejemplo, uh, podéis poner dos minutos, un minuto, tres minutos y al final del cronómetro va a revelar la respuesta correcta pues eso es lo que pasa normalmente al final si decidimos todo que esta la pregunta que voy a hacer esa es, un, es un ejemplo eh, vamos a guardarla pues una vez guardada se eh, ubicará en la última posición en la lista obviamente la podéis cambiar de posición si queréis todas las veces que creáis preguntas se van a guardar en la última posición esto es lo que pasa normalmente y um, ahora vamos a ver, por ejemplo, otra pregunta, la pregunta nube de palabras, que es muy abierta, muy sencilla. Otra pregunta, la manera de creación es siempre la misma. En ese caso, en la pregunta de palabra, nube de palabras, no hay una respuesta correcta porque normalmente se usa para ver un poco qué opinan los estudiantes de un asunto. Y por eso, si queréis, podéis también poner una respuesta correcta, pero en ese caso va, no va a ser una, una nube de palabras. Pues aquí hay varios botones, respuesta múltiple, moderación, uh, porque podéis, por ejemplo, uh, dejar que las respuestas no sean visualizadas hasta que se aprueben, activar los likes, los estudiantes pueden poner like a las respuestas, autorizar imágenes también, por ejemplo, hay profesores que imparten matemáticas y hacen un problema, por ejemplo, y quieren ver lo que han hecho sus estudiantes, pues uh, podéis autorizar las imágenes para que las suban y después comentarla. Uh, obviamente uh, está ya activado normalmente uh, la, la ocultación de las palabras, o sea, las palabrotas, pues stop words, y se pueden también ignorar los acentos. Y obviamente, como siempre, casi en toda pregunta, creo que salvo la de la pizarra, hay el cronómetro. En ese caso, de nuevo... Voy a guardarla, la guardo y obviamente va a aparecer en la última posición. El proceso de creación es siempre lo mismo, es siempre así. Otra cosa muy importante, si no sabéis qué tipo de preguntas podéis crear, porque la primera vez que entráis por Woo Club y pues no, sé, no tenéis tiempo o no sabéis qué podéis crear, podéis ir en la galería de ejemplo. En la galería de ejemplo hay filtros por idiomas, temas y tipo de pregunta. Por ejemplo, vamos a ver... Pregunta de economía y gestión. En ese caso aparecen uh, seis preguntas y uh, no sé, vais a elegir qué queréis ver esta, que es el combinar. Y uh, obviamente en ese caso hay un ejemplo, pero si lo a vuestro evento, como siempre, lo vais a encontrar en la última posición. Pues en ese caso lo voy a poner como primera y puedo editarla, por ejemplo. Si no me gusta ese título, lo puedo cambiar. Pregunta y no sé, bueno, ahora otra cosa in muy interesante es que obviamente hay siempre el cronómetro, como hemos visto antes, pero podéis también, si no tenéis el tiempo de crear 10 preguntas cada vez el día antes de la clase o no sé, no tenéis el tiempo de hacerlo, podéis crearlas durante las clases. Pues en ese caso, imaginamos que yo no tengo... Llego a mi clase a las 10 de la mañana y no he eh, creado mis preguntas. ¿Qué hago? Hago una pregunta en este caso que he encontrado en la galería de ejemplo. Pongo pregunta, eso es todo un ejemplo. Y hago mostrar ahora. Pues en ese caso va a aparecer. Y inmediatamente se va a guardar. Pues se va a guardar siempre en última posición. Pero esto, eso es muy interesante porque si no tenéis el tiempo material de crear preguntas el día de antes, uh, dos horas antes, podéis crearlas durante la clase y no pasa nada. Perfecto. Esa es la manera de crear preguntas uh, en una manera muy, muy rápida. Obviamente, uh, todas las preguntas son más o menos parecidas en la manera de crearse, pues no es que uh, hay preguntas muy difíciles de crear. Perfecto, y como siempre, eh, en ese caso yo la he cambiada, pero la vais a encontrar en la última posición. Una vez que habéis creado todas vuestras preguntas, es eh, el tiempo de insertar o añadir una presentación. Pues vais en añadir presentación, clicáis por aquí y podéis importar desde vuestro ordenador eh, File de PDF, PowerPoint, Keynote. Keynote, por ejemplo, son los MacBook users y yo también soy uno de ellos, por eso en ese caso utilizo Mac y podéis importarlas. También podéis importar uh, desde Google slide Quien utiliza Google Slide lo puede hacer. Pues una vez que se ha cargado, la vais a encontrar por aquí. En ese caso yo no la voy a cargar porque ya tengo una, pero vamos a insertar las preguntas. Obviamente, si no habéis creado preguntas, no podéis insertarlas. Eso es muy importante. Tenéis siempre que crear un mínimo de una pregunta para poderla insertar. Pues, clicáis por aquí. Se abre otra dashboard con todas vuestras slides. Y la primera cosa que siempre tenéis que hacer es insertar el cómo participar. Pues, en ese caso, es muy importante porque si no, los estudiantes no pueden participar a vuestro evento claro. Pues en ese caso lo he insertado y otra cosa interesante es que si cambiáis de idioma, profesores que imparten, uh, no sé, en inglés, uh, el, uh, el cómo participar va a cambiar en inglés. Pero las preguntas que habéis creado, por ejemplo, en español, tenéis que cambiarlas manualmente al inglés, pero solamente esa cambia. En ese caso lo dejamos en español. Bueno, he insertado dos, como participar, y no me, no me interesa tener dos, porque obviamente no tendría sentido, pues puedo borrarle una. Es muy, muy fácil. Pues, por ejemplo, si quiero insertar otra pregunta que hemos creado nosotros antes juntos, por aquí, es solamente un hecho de drag and drop y lo podéis insertar. También podéis cambiar la posición de ver slides, la podéis poner por aquí, o no sé si esta no me importa, la puedo poner por aquí. O otra, no sé, tengo esta pregunta que no sale bien por aquí. Bueno, puedo borrarla. Una vez que habéis creado vuestra presentación interactiva con Bucla, yo digo normalmente que habéis Bucla pisado, pero bueno, <ríe> no existe. Pero bueno, cuando habéis insertado las preguntas, guardáis. En ese caso no lo hago porque el, el, la orden no tiene sentido. Y bueno. Pero bueno, esa es la manera de insertar preguntas y de crear preguntas en BookLab. Uh, hay algunos botones interesantes, por aquí que voy a, aplicar, a explicar, hay el botón de autentificación, y si sí, uh, activado exige a los participantes que inicien una sesión en BookLab para participar al evento. En ese caso yo no lo había activado y por eso que habéis, os habéis conectado directamente a través del código o también a través de la, del sitio web. En ese caso, si está activado, activo, Uh, BookLab pregunta por una autentificación uh, mediante email, mediante redes sociales por ejemplo tenemos Facebook, Google, LinkedIn y Microsoft o mediante single sign on SSO de la universidad obviamente se tiene que activar uh, en, otro, en otro momento uh, también podéis uh, identificar a los participantes por un nombre de usuario que van a elegir Podéis uh, mostrar la respuesta de los participantes en vivo. En ese caso normalmente está activo, pero sí, también eso uh, se puede utilizar si no queréis uh, que los participantes vean las respuestas de los demás mientras que responden, responden perdón, contestan a vuestras preguntas. Un consejo es desactiv desactivarlo. Otro botón es el botón estoy perdido que deja que los participantes indiquen, es un botoncito pequeño, ahora os los enseño, dejan que indiquen si están confundidos y muestran cuánto los están en tiempo real. Por ejemplo, le ponemos otra pregunta, siempre la que hemos creado. Podéis ver por aquí arriba que hay un cero perdido, uno perdido, pues va a aparecer un botón en vuestro smartphone o en vuestro móvil y podéis ver que, por ejemplo, sobre el 18 en ese caso hay dos perdidos, pues no son muchos, pero si fuesen como la mitad tendría que pararme y preguntar qué ha pasado, que no habéis entendido y nada. Pues es una manera de saber cuántos uh, se ven o se encuentran perdidos en, uh, en la presentación. ¿Activable? como no? Obviamente uh, hay el modo competición que hace que los participantes compitan entre ellos y muestra las clasificaciones de los mejores jugadores. Pues es una leaderboard clásica como los videojuegos, si activada, obviamente. Pero lo que pasa es que tenéis que elegir un, un tipo de autentificación. En este caso, normalmente requiere la identificación de los participantes que pongan un nombre, porque si no no no hay una leaderboard, no hay una no hay un podio, obviamente. Uh, otras configuraciones bastante importantes, podéis uh, insertar el logo, por ejemplo, como yo hice de la Universidad del Norte en ese caso, o el logo de vuestra clase, o no sé, podéis cambiar el tema color, el tema normalmente lo de UCA es el azul, pero si nos gusta, o no sé, creo que el tema de la Uninorte, por lo que veo yo, podría ser el, uh, el rojo y el negro, podéis cambiarlo, podéis crear también un tema de vuestra universidad y guardarla. Um, o crear un diseño personalizado. Otra cosa interesante es que si tenéis muchos estudiantes y queréis que compitan entre ellos o que participan, participen perdón, algunas preguntas en modalidad de equipo, podéis activar ese botón y hay un máximo de 10 equipos que va a poner los estudiantes en, en 10 equipos en ese caso antes de conectarse al evento Book pues. Cuando se conectan, van a pedir de elegir un equipo. Eso puede ser interesante también. Um, obviamente aquí hay otros otras ajustes extra, pero no voy a explicarlos todos. En ese caso, son ajustes extras y creo que lo vais a descubrir, pero no es nada de difícil. Dos botones muy importantes, tres, perdón, son estos tres. Hay el, el punto de pregunta aquí que... Uh, os ayuda si tenéis alguna pregunta sobre Bucla, podéis chatear con nosotros en español obviamente y vamos a Perdón. No sé si hay una pregunta. No sé, pero bueno, vamos a verlas después, no pasa nada. Pues hay ese botón y podéis hacer con nosotros para ver un poco uh, qué asuntos o cuál problema tenéis y hay también un team de Customer Care hispanohablante que os va a responder. Uh, los otros dos botones son los resultados, obviamente. En ese caso, yo no he autentificado a nadie, pues todos los participantes probablemente serán anónimos y hay tres maneras de ver los resultados. Por resumen por participantes y por cuadrícula. El resumen es este y se puede guardar como PDF o exportar a Excel. Y los MacBook users que están utilizando MacBook lo pueden exportar en Numbers, por ejemplo. Pues si utilizáis MacBook lo podéis hacer. En ese caso, este es un poco una, un resumen general de lo que sea, por ejemplo, veis la... Eh, la, la pregunta número 7 eh, la del país en el cual se creó uh, Bucla, y podéis ver lo que los demás han contestado. Otra manera de ver las respuestas son los participantes. Puedes poner, por ejemplo, Anónimo 1, Equipo 1, este, uh, y podéis ver qué ha contestado cada participante, en ese caso 18, 6, no, uh, dónde ha puesto, en ese caso, esta persona había puesto Rusia y tal. Pues esto lo podéis guardar como PDF, y también, si queréis y lo necesitáis, imprimir. La última manera de visualización de los resultados es la cuadrícula, obviamente exportable a Excel y por Numbers también, con el MacBook. Y aquí, en ese caso, podéis ver todas las respuestas de los participantes. Eso puede ser también interesante para ver los puntos o para ver un poco qué han contestado a vuestras preguntas de bucle. Bueno, esas son las tres maneras de ver los resultados. El último botón es el restablecer, que yo os aconsejo de utilizar de verdad en manera muy sencilla, porque si lo clicáis me va a restablecer todo el evento y todas las uh, respuestas. Pues si no uh, descargáis los resultados y tapáis por aquí, no vais a ver vuestra respuesta. Por eso si lo utilizáis os aconsejo de siempre descargar Uh, eh, los resultados de vuestros estudiantes o de vuestro evento. Esta es la manera de utilización de BookLab en Live. Hay otra manera también que vamos a ver. Y en la manera a ritmo de los participantes. BookLab se puede utilizar en dos maneras. En la manera de interacciones, como la que estamos haciendo nosotros mediante una presentación, como en ese caso. Uh, y también a ritmo de los participantes. Si clicáis por aquí, os lleva en otra pantalla. Podéis crear un cuestionario que es igual a lo que podéis crear durante vuestras presentaciones para el live. Y una vez que habéis elegido las respuestas podéis uh, guardarlo. En ese caso no lo hago porque ya tengo uno creado y os muestro qué va a pasar. En ese caso, como veis, el segundo es lo que he creado en ese momento y se crea también si no eh, he insertado uh, preguntas. Pero, por ejemplo, imaginamos que he creado un cuestionario. En ese momento creo que vais a ver algo por vuestros móviles y creo que es una pregunta normal. Y lo que es muy interesante es que podéis también añadir archivos. Bueno, por ejemplo, imaginamos un profe de historia que da uh, como deberes de una semana. Dice a los estudiantes el próximo lunes tenéis que uh, contestar a mi uh, cuestionario de ritmo de participante en Google Club", y vais añadiendo temas o no sé, va siendo fotos o uh, archivos que los uh, estudiantes tienen que leer y después comentar. Otra cosa importante es saber que si creáis una, uh, un evento a ritmo de los participantes sobre un evento de interacciones, el evento de ritmo de participante participantes va a aparecer en vuestros móviles y solamente cuando lo vais a depublicar o cuando uh, vais a parar la publicación, podéis regresar a vuestras interacciones o sea, dicho mejor, a vuestra, uh, vuestro evento Bucla para la sesión live. Por eso que yo os aconsejo siempre de crear o un evento a los participantes para los deberes o para no sé pruebas podemos ponerlas así y eventos para las interacciones y ahora vamos a ver otra cosa es muy importante es si vais en vuestros eventos aquí vais a ver muchísimas carpetas hay un poco de todo es un desastre que hago yo siempre que son todas mis presentaciones pero lo que es importante es que podéis Crear un evento, obviamente, y lo que os, os aconsejo es de añadir una carpeta. Y podría ser eventos asíncronos, como en ese caso tenemos la carpeta en italiano, pero bueno, lo siento, y una carpeta para, por ejemplo, los eventos de vuestras clases. Así no vais a confundiros. Así tenéis las dos carpetas. Y otra cosa importante es que hay la papelera, que si queréis uh, borrar, por ejemplo, un un evento que no, os, que no os sirve vais aquí en eliminar por ejemplo, lo elimináis y eso no significa que está perdido si vais en la papelera lo podéis encontrar, por ejemplo, era esto era este, y si voy a restaurar se vuelve a la plaza que tenía antes pues esta es también una manera de no perder los eventos, pero también si lo tenéis muchísimo como tengo yo, por ejemplo, tendría que Uh, borarnos algunos uh, lo voy a encontrar toda la papelera y nada ahora vamos regresamos a nuestro evento y vamos a ver la última parte que es la parte de preguntas y, um, y vamos a ver la, aquí y vamos a ver la pregunta lluvia de ideas con la cual podéis uh, obviamente uh, responder a todas las dudas que tienen vuestros estudiantes en esa pregunta hay, yo puse, me parece, cinco, cuatro columnas y podéis poner, por ejemplo, en vuestro móvil, si os conectáis, os voy a compartir de nuevo el código QR. Podéis poner comentarios sobre cuatro asuntos en ese caso. Uh, yo puse Google hay los docentes, hay los asuntos técnicos y también otros asuntos. Es solamente para ver un poco cómo funciona. Ok, perfecto. Vemos que tenemos algunas, bueno, es una herramienta interesante, creo que tiene ventajas sobre otras similares. Muchas gracias, os agradecemos. Y también asuntos técnicos, ¿cuántas preguntas puedo insertar? Uh, si la persona que ha insertado esa pregunta, si puede hablar por micrófono, así que vamos a responder en el específico. Sí, soy la, la coloqué yo. Mucho gusto, Pedro Villalba. Eh, Hola, Pedro. Sin placer. Gracias por la presentación. Eh, concuerdo con lo que decían por ahí de que realmente herramienta es interesante y creo que la hace más dinámica comparada con otras que hemos utilizado. Eh, mi pregunta es: eh, entiendo que hay una versión gratis de la aplicación y que hay una versión pro de la aplicación. Entonces, eh, con la versión gratis, ¿cuántas preguntas se pueden crear? Y eh, las. Bien, bien se ha de paso, hago el follow-up cuestión eh, de si tenemos como profesores de UNINORTE acceso a versiones PRO de la aplicación. Bueno, perfecto. Uh, normalmente si utilizáis la versión gratuita o gratis, tenéis solamente dos preguntas que podéis utilizar y después tenéis que reescribiros re vosotros con otro correo, pero... Lo que pasa es que la Universidad del Norte es partner de Bucla, en ese caso tiene una licencia para todo el campus, y si vais con vuestras eh, credenciales o correos de la Universidad del Norte, podéis registraros y tenéis uh, creación de preguntas limitadas. Ok, y, super, y, gracias. Y por eso es que uh, creo que también esa pregunta podría ser traslada por aquí en Docentes, tenemos acceso a cuentas PRO. Podéis ver que en esa manera podéis cambiar las respuestas y uh, también, por ejemplo, si sí, la pregunta sobre eh, el acceso a las cuentas PRO y cuánta pregunta esas son parecidas, como en este caso, la he fundido con las dos. Pero bueno, tenéis uh, para responder, tenéis acceso a, a cuentas ilimitadas de en ese momento. Perfecto. Uh, Permite categorizar preguntas. No sé si es una pregunta o si es un statement, pero... No sé quién lo ha escrito. Sí, no sé si es una pregunta. Sí, sí, es una... No, pregunta. no, no, es, es, es una afirmación. Ok, perfecto, perfecto, muchas gracias. Pues sí, eh, eh, correcto. Uh, permite categorizar preguntas en ese caso, y creo que esta puede ser muy interesante para involucrar a los estudiantes a finales de, de la clase. Así que es un poco con colores interesantes, y también uh, podéis ver otra cosa interesante: la cuadrícula. Si sí tenéis, en este caso tenemos pocas preguntas, pero si tuvierais, como no sé, imaginamos economías. No sé, en Europa a veces tenemos clases de 100 estudiantes en dos horas, pues eh, la cuadrícula os va a ayudar. Porque imaginaos eh, responder a 100 preguntas en, eh, en columna. Es bastante difícil. Por eso que tenemos la cuadrícula. Pero sí, permite categorizar preguntas, correcto. ¿Y cuántos estudiantes soporta? Uh, depende, por lo que sé yo, si tenéis... Eventos con más de mil participantes, tenéis que escribirnos para que, uh, vamos a averiguar que lo, con los servers no pase nada, pero no sé si tenéis eventos con más de mil uh, estudiantes, pero si eso pasa, tenéis que escribirnos antes para que seamos uh, listos para ver si algo podría pasar en los servers. ¿La respuesta de los alumnos se guardan cuando se realizan presentaciones a ritmo Sí, por supuesto. Obviamente se guardan y puedes descargar los reportes como, como en la manera live, no pasa nada. Y uh, no, sé, no sé si he respondido, si hay más, uh, porque me parece que no sé, había también una, una pregunta por el chat uh, parecido, no sé si es el mismo. Bueno, no pasa nada, pero... Eh, eh, todas... Martino, sí, en, la, en el chat hay una pregunta eh, parecida, pero preguntan si, por ejemplo, el estudiante, cuando hay una actividad al ritmo del estudiante, ingresa a la actividad, pero no la termina. Esas preguntas quedan, o sea, sus respuestas quedan guardadas hasta el momento en el que él estuvo allí para después continuar o debe, o debe seguirlas y completarlas todas al mismo tiempo. Sí. Por lo que sé yo, debería guardarse, pero si después de una semana no ha terminado, imaginamos, por ejemplo, y el profesor o la profesora quita el published y, y quita la posibilidad de responder, podría aparecer como no completa. Eso es que tenéis que decir a vuestros estudiantes que tienen exactamente, no sé, una semana, el próximo lunes a las once y media, voy a quitar el botón active y así será. Así ellos lo van a hacer. Porque si no, podría ser no completa o mmm, a veces no se sé guardar. Por lo que sé yo, debería guardarse de toda forma también si sí, no es completa. Pero okay. vamos a verlo. Y uh, cómo lo uso en Brightspace? No sé, Mario, si me puedes ayudar por esa pregunta. Sí, sí. No <ríe> el... Sí, claro. Si me permites, puedo compartir un momento la pantalla. Martín Obvio, para... Voy para a... Esa parte. Share, Perfecto. Te dejo. <ríe> Listo. Sí, ya ahí se ve, cierto. Ahí se ve la pantalla. Bueno, eh, para, compart para compartir una actividad o crear una actividad de lab dentro de Brightspace, eh, lo vamos a encontrar dentro del curso. En este curso, en este caso, se llama Mi Nuevo Curso. Debo dirigirme al espacio de aprendizaje. Y una vez aquí dentro, me voy a ubicar en la unidad en la que yo quiero publicar esa actividad de WooClub y debo darle clic en donde dice agregar existente. Entonces al darle clic en agregar existente, me voy a ir a actividad de herramienta externa y aquí me va a aparecer en la lista, me va a aparecer WooClub. Entonces debo seleccionarla y de esa manera ya me va a aparecer eh, en la pantalla, tal cual como Martino nos lo estaba mostrando en, en, toda la, en toda la presentación de hoy. Una ventaja de tener la herramienta integrada dentro del Brightspace es que si los estudiantes ingresan a través de este enlace que ustedes crean en el curso, se van a pasar los datos del estudiante, o sea, el nombre, eh, el apellido, y esa información me va a servir para sincronizar las notas o las calificaciones que ellos obtengan de las preguntas que sean calificables, me va a permitir sincronizarlas con el curso y que ustedes las puedan visualizar en el cuaderno de calificaciones, como si hicieran un examen, como si hicieran una evaluación por la herramienta de evaluaciones de, de Brightspace. Entonces, esa es una ventaja eh, que trae Bucla por encima de las otras plataformas que, que están por allí. Y adicionalmente, como decía Martino, que también tenemos la licencia Campus. Es decir, que la pueden utilizar todos los profesores sin ningún límite para actividades que hagan con sus estudiantes o por fuera. Pueden ser de pronto fuera un congreso y quieren hacer una actividad, entonces entran a wukla.com directamente, sin entrar por aquí por Brightspace, y allí crean su actividad. Eh, no sé si tienen una pregunta, alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de mostrar, o con respecto a cualquier tema que de pronto no quedó claro hasta este punto. Vamos a dar de compartir... Listo, creo que no hay más preguntas por el chat. Entonces, bueno, voy a detener la grabación para ir finalizando ya. Las...